Bienvenidos a esta primera edición del noticiero Picacaroto Noticias. Hoy 18 de agosto del 2020 tenemos dos noticias sumamente importantes. Hoy mismo se hace público el regreso de Tunami a Cartoon Network Latinoamérica, el cual es mediante una alianza con Crunchyroll. Es de lunes a viernes desde el 31 de agosto a partir de las 12 de la noche para todas sus señales, puede variar debido a la señal correspondiente por ejemplo la señal andina tiene una hora de atraso con la sur por el uso horario chileno que en octubre se empareja con Argentina lo mismo ocurre con la señal México y centro solo que con 2 a 3 horas de desfase con las señales andina y sur. A Brasil no lo considero porque Cartoon Network Brasil posee su propio horario y Twitter, por lo que aún no se confirma para allá. La segunda noticia es la llegada de Disney Plus a Latinoamérica de manera legal para el 17 de noviembre. Esto es vía Twitter hoy mismo. Como Disney Plus ya tiene sus series dobladas, no habrá que esperar por doblaje y con esto fue víctima de piratería en sus series desde su estreno en Estados Unidos el año pasado. Aquí es donde pregunto ¿Tendrá éxito Disney Plus en estas tierras? Habrá que esperar a noviembre pero lo que no hay mucha espera es para mis vídeos. El análisis al tráiler de Inuyasa no Noyasa y el análisis al capítulo 1B de Close and están para este sábado y domingo respectivamente. Otro video con fecha fija es el especial de Halloween para el 31 de octubre a las 9 de la noche hora de Chile y Argentina. Habrá un tráiler con los horarios para los demás países. Sigan informándose con nosotros. Y disculpen la espera. Hasta el próximo video